Solamente la primera. Y nos quedan tres clases a partir de ahora, ¿correcto? Creo que sí. Sí. Bien. Bien. Oye, ayer subí súper tarde la... La clase pasada, porque acá estuvo cortada la luz todo el día y no tenía más opciones. Tengo la suerte que no se me ha cortado la luz aquí cuando tengo que hacer las clases. Bueno, entonces nosotros quedamos ayer aquí y hablamos básicamente una hora sobre este. Este es solamente eh, slide, no sé cómo. No me acuerdo nunca cómo se dice en castellano. Bueno, pero haciendo un poco de historia con, en referencia a la gestión del conocimiento, este modelo es un modelo de gestión desarrollado hace 20 años. O sea, nosotros venimos con la revolución de la gestión del conocimiento hace 20 años atrás. Pero esto ya viene de los años 50 que se venía conversando, o sea, mucho más de 20 años. Pero no se había aplicado. Entonces dice, si bien es percibido como una moda a finales del siglo pasado, se ha consolidado hoy como el mejor camino para gestiar, gestionar uno de los principales activos de las organizaciones, el conocimiento colectivo de las personas que la integran, es decir, como yo les dije siempre, el capital humano. ¿okay? En un inicio se implementó exclusivamente en grandes multinacionales, en la actualidad se está introduciendo a las pequeñas y medianas empresas, y en organizaciones de todo el mundo que están tomando conciencia del valor de gestionar lo que saben. Okay. Entonces, esto lo vamos a tratar de, de explicar para que a usted se les, se les quede ahí adentro de, de, de, de la maceta, como dicen los mexicanos. Dicen cabeza, dicen maceta. ¿eh? El, ¿Cómo se llama esto? La maceta es un... Donde se ponen las flores, las, las plantitas. Un macetero. Un macetero, el macetero. ¿ya? Tienen una, una, una buena, ¿cómo se llama? Frase los mexicanitos. Bueno, entonces, eh, nos, yo les mostré a ustedes, suponte, la revolución agrícola, industrial informática y la gestión del conocimiento. Y aquí en, la, en el primer párrafo dice que esto se empezó a desarrollar hace 20 años. ¿Ok? Como, como más o menos en el, los, el año 90 y... 97 diría yo. ¿Ok? Del 97 en adelante ya en los países desarrollados. Aquí en Chile nosotros ni siquiera hablábamos de la gestión del conocimiento. Este es un término nuevo acá. Entonces, eh, dice, gestionar uno de los principales activos de las organizaciones es el conocimiento colectivo de las personas que le y Yo he estado recalcándoles a ustedes siempre de que el capital humano y la responsabilidad social empresarial son fundamentales porque suponte. ¿Quién sabe mejor que nadie lo que está pasando en una empresa? Son los trabajadores. ¿sí? Yo parece que les mandé ahí en el WhatsApp es esos tipos que están dicen, no, no, no, no, entiendo por qué no avanzamos y tienen a un pobre perico ahí remando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos ocurre. Reducción de costos despinan de a los trabajadores y ellos felices, sentados con sus ternos lujosos, ¿no es cierto? Y los trabajadores ahí, poco menos que un, un traje de baño o no sé si está en calzoncillo, remando solito para que avance el, la empresa. Eso es imposible. Lo no hemos hablado en reiteradas ocasiones. Entonces, esto fue implementado en las multinacionales. Fíjate tú que en las multinacionales se grababa todo lo que el, la persona, el capital humano, hacía porque iban haciendo los manuales. Entonces, en cualquier tipo de emergencia que tenían, ellos se metían en la base de datos y inmediatamente salía la información de cómo resolver un problema que ya alguien lo haya hecho. Y no tener que partir de cero y toda la gente tratando de inventar la rueda cuando ya está inventada, ya alguien lo había hecho. Entonces, eso es también una cosa clave. Porque si tú sabes de antemano que la información está, obviamente, tú vas, te metes a la base de datos y dices, la solución está. No tienes que empezar a preocuparte... De hacer un comité para poder solucionar el problema y vas a poder tomar decisiones mucho más certeras y rápidas en el momento que se ocurre algún, alguna, alguna cosa. Como, por ejemplo, nosotros aquí en Chile aún no sabemos cuántos somos en términos reales, lo hablamos el otro día. Pero como hice esa pregunta, me, me puse a pensar y me puse a ver los datos que había. Y le preguntaba a las personas. ¿Cuántos chilenos somos? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿no? Así sin mirar el Google. Así lo que se le viene en la cabeza. ¿O sea la cifra exacta? ¿Alrededor de de personas? ¿Cuánto? Eso, alrededor de personas. ¿17? Sí, fue la última, la última, ¿Sí? el último conteo que yo vi. Bueno, pero si se meten... Yo me metí a la página del INE. El INE dice que somos 19 millones. Y fracción. ¿Bien? ¿Sí? Y supuestamente... El último censo, censo que se hizo fue en el año 2000... ¿Cuánto fue? ¿2003? ¿2006? No, no, fue como el 2018. profe. Ya. Bueno, ese arrojó, suponte, eh, 17 millones, y ahora en la página web, no sé esto, del INE, sale 19 millones de infracción. ¿Okay? Pero realmente yo pienso que, suponte, debemos ser, en términos reales, unos 22 millones. ¿Okay? Esa es la realidad ¿no? Entonces, si queremos tomar decisiones buenas como país, si nosotros no sabemos con certeza cuántos ciudadanos somos, ¿cómo podemos eh, darle solución económica a las personas que necesitan exactamente lo, lo, lo requerido? O sea, ¿cómo sabemos cuánta gente está en en, en, suponte, en extremo problema económico si no sabemos cuántos somos? ¿Ya? no sabemos cuánta gente son las que necesitan vivienda, no sabemos cuánta gente necesita salud, no sabemos, cuán, no sabemos, no podemos tomar decisiones. Entonces yo creo que ahí es cuando se empieza a complicar el panorama, porque acuérdense que cuando uno eh, no sabe algo, yo se los he dicho siempre, ya estás tomando una mala decisión, sin duda en la decisión que estás tomando, estás tomando una mala decisión. Y por lo que nosotros vemos, ¿no cierto? Todas las informaciones que nos han ido dando No son muy certeras Entonces como que ya la gente no cree en nada ¿Ok? Entonces eh, y Eso es un, un tema Que usted, a ustedes no les puede fallar Porque ustedes van a tener el control De hacer las cosas bien ¿Ok? Entonces eso tiene que ser Un, una, un tema Que les tiene que quedar súper claro porque si no tienen la certeza de calcular esto, esta, esta información o sea miren, les doy por escrito que suponte les, les va a ir mal el, eh, ayer salió un artículo en el cual decía que suponte que todas las, las pymes están todas quebradas ¿Okay? y yo les dije a ustedes yo creo que el mejor Aquí, cuando en la. Sigue, dice. Se está, se está introduciendo las pequeñas y medianas empresas y en organizaciones de todo el mundo que están tomando conciencia del valor de gestionar lo que se Es decir, ustedes como consultores, si se meten en el mundo de, de, la, de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, van a poder ser un, de un gran aporte porque le van a poder enseñar a hacer todas estas cosas bien. Entonces, es muy importante. Tener claro, claro digamos, lo que lo que ustedes están, digamos. Eh. Oye, por favor, alguien tome la hora para que me, me corte, por favor. ¿Ah? Gestionan lo que saben. Porque yo tengo esta pantallita, a ver. Ahí, ahí lo voy a, voy a poner así mejor porque... De otra forma no, no veo los mensajes que ustedes mandan. Entonces... Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que podrían eh, ingresar al mundo de las pymes para poder eh, tener un, un salario digno comparado con lo que... ¿Cuánto está ganando un, un cajero en un banco? Eh, gana como 450, 500, Lucas. Ya, yeah. o sea, shoot that. A mí no me gustaría, porque yo sé que no, uno no puede, no puede vivir, o sea, tendrían que irse a vivir a la casa de los papás. ¿no? ¿Sí? Y no se podrían independizar. Porque con, un, con 450 mil pesos es re poco lo que les queda para poder eh, vivir solo. Un departamento cuesta como 500 mil pesos en Santiago. O sea, le alcanza para para rendirse el departamento no tienen plata para comida, no tienen plata para ir a tomar sus cervezas, a comer, y tal la vida, como, como lo hace cualquier persona natural. O sea, tiene que ser un salario mucho más alto que eso. ¿Sí? Y si, les vuelvo a reiterar, si tú no inviertes en tu capital humano, y le pagas buen salario, obviamente que no pueden consumir, y el motor de la, de la economía es el consumo. Por ejemplo, ¿por qué estamos nosotros en este minuto tan mal? Porque la gente no tiene plata para salir, y comprar. Porque tú podrías estar comprando por internet, podrías estar comprando tu... podrías seguir funcionando si te dieran la plata para que tú lo hagas. Entonces eso es suponte eh, el, uno de los temas que nos tiene a nosotros pegados y, y, y eso si a alguien le interesa vean ustedes el presupuesto del país, presupuesto nacional, ¿qué porcentaje se incrementa cada año? Traten de, de buscar hacia atrás, a, hasta los años 1890, ¿Ya? Que cuando empieza a aparecer este tema de tener un, un presupuesto. Vean en cuánto se ha incrementado año a año el presupuesto ¿Bien? yo les voy a decir eh, de inmediato para que no, no estén haciéndose caldo de cabeza eh. se ha incrementado como en un 5% o sea desde el año 1800 a 1000 al 2000 todos los años incrementamos el presupuesto en un 5% es decir que nosotros todos los años íbamos a crecer un 5% imposible crecer más si tú no incrementas el presupuesto, porque al incrementar el presupuesto, acuérdense la cadena que yo les mostré, se incrementan las inversiones en las inmobiliarias, se incrementa el, el, el, el dinero en el gasto fiscal, en hacer hospitales, todo eso genera una máquina gigantesca y la economía crece. Pero nosotros no lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo esperamos de que crezca el país? si no hemos incrementado el presupuesto. Es igual que suponte en tu empresa. Entonces tienes una empresa en la cual no inviertes dinero en el presupuesto del próximo año, en los países desarrollados los incrementan en un 20%, el 5% que nosotros incrementamos, ellos incrementan en un 20%. Y acá, suponte, cuando tú vas a presentarle el presupuesto a tu gerente, siempre lo presenta con un presupuesto que es más bajo que el año anterior, o sea, en vez de hacer de que la empresa crezca, la estás reduciendo, o sea, va al contrario de lo que dice el resto del mundo. O sea, ¿quién está equivocado, ellos o nosotros? Nosotros. Nosotros estamos mal, estamos, estamos enfocando mal la situación. Porque nosotros deberíamos ser un país suponte, que estuviera exportando nuestro modelo exitoso que tenemos porque sí que tenemos un modelo bueno económico y de negocio. Porque se gana plata. Pero ahora si lo hiciéramos más equitativo tendríamos más éxito. Y por ejemplo, cervecerías unidas. Imagínense que Almacenes París tuvo que cerrar su... El, la, la, la empresa en Perú, Latam, tuvo que cerrar en Argentina. ¿Por qué creen que tuvieron que cerrar en Argentina? O en Perú. Porque porque la más gente más... No... hablaron los dos juntos, así que no sí. no escuché. Dale, habla, habla tú. Que porque la gente no está consumiendo los viajes, po. ¿no? No está consumiendo, está y y suponte, y eso es culpa de quién, de la gente o de la empresa. ¿No tuvo de... la capacidad de poder tener como un fondo para reaccionar entre imprevistos? Claro, o sea, la empresa tendría que debería haber tenido un fondo para justamente enfrentarse a estos imprevistos. ¿Eh? Es un plan de contingencia. Acá en Chile, yo no veo... Yo hice un estudio una vez, de eso para ver qué es empresa tenían planes de contingencia, no me encontré con absolutamente ni una sola que tenía un plan de contingencia. Para otros escenarios, ¿no? no para esto O sea, pero si ninguna empresa, ni, ni el país tiene un plan de contingencia, porque acuérdense cuando vino el terremoto del 2010, donde los celulares que habían, que eran satelitales, pues ya ni, ni siquiera sabíamos que teníamos y que habían sido donados suponte, en, en, por, por otro país, pero ni siquiera sabíamos que teníamos celulares para, para hablar con la gente y comunicarnos con todo el país. O sea, ¿eso es, es problema nosotros los ciudadanos o los que están manejando el país? Hablen. ¿De quién está manejando el país, pues, profe? Yo de los dueños de empresa? Claro. Entonces. Buscan un beneficio propio en vez de un beneficio colectivo que pueda perdurar más a largo tiempo. Ok. Y, y la, la última pregunta es para, para, para ver cómo, cómo están pensando ustedes. Por ejemplo. Okay. Mucha gente sale del país a hacer estudios de posgrado. ¿Ok? Yo les pregunto a ustedes por qué si allá les enseñan, básicamente lo que yo les estoy diciendo a ustedes, por qué cuando vuelven a Chile vuelven a seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo y que seguimos haciendo. ¿Por qué no les cambia el switch? ¿Qué problema hay? Yo creo que básicamente un problema de base, debido a que aquí en Chile no se pueden como realizar esas prácticas, debido a que no tenemos como, no sé si la cultura o, o todo lo es necesario para poder y... implementar este cierto aprendizaje. Sí. ¿Alguien más quería dar su opinión? No, eso mismo, profe, que es la cultura que tenemos nosotros. Es la cultura. Entonces, eh, yo, ¿pero ustedes creen que la cultura se puede cambiar o no? Sí, pero es difícil, yo creo. Ok. Eh, súper válido. Pero yo creo que... Suponte... Uno aprende a borrazo... Y al final y al cabo... Yo creo que suponte... Este borrazo que nos pegamos como ahí... Es súper grande... Y nosotros vamos a tener que aprender... A hacer las cosas de una forma distinta. O sea, eso no les quepa la menor duda porque yo les digo que esta cuestión no se va a acabar en dos meses esta cuestión se va a demorar más así que vayan pensando como Mandela no es cierto, busquense unos buenos libros para, para cultivar su, su espíritu ¿ah? hagan yoga no sé, van a pensar en otras cuestiones para eh, cultivarse a ustedes mismos y tratar de que supongan el día que no nos suelten de la jaula, ¿ya? salgamos a hacer las cosas bien, no a cometer los mismos errores de antes. Y eso es lo, el, el valor. ¿ya? Y a lo mejor ni siquiera ya, suponte si esta cuestión se... Imagínate que el presidente que está eh, participando en contra de Donald Trump, él dijo, oye, yo valgo más vivo que muerto, así que yo no voy a hacer una campaña en el cual me voy a ir a exponer para agarrarme el coronavirus así que aquí tienen que ser los ciudadanos los que elijan si ellos quieren seguir con Donald Trump que sigan con Donald Trump, pero yo prefiero seguir vivo Hoy pues, yo lo encontré sensacional porque quiere decir que que yo pienso porque Donald Trump estaba haciendo su ponte y iban, llegaban a los estadios 6.000 personas cuando esos estadios son para 60.000 personas. ¿Ok? Entonces quiere decir que la gente no quiere ir, no quiere exponerse. Porque ya Estados Unidos pasó por un momento difícil. Y ahora viene la segunda ola. ¿Por qué? Porque le dieron chip el otra vez. La gente salió, dijeron, ya pasó toda la cuestión, estamos en verano, el bicho no se desarrolla en verano. ¿Y qué pasó? Vuelta a foja cero, y tienen que partir de nuevo Nosotros ni siquiera hemos llegado a eso Porque todavía Suponte No somos capaces De que el Estado Se ponga con el dinero Con las empresas y todo Y decir, ¿sabes qué? Mejor guardémonos todos por dos semanas Pero de verdad Para que salgamos de este tema Lo antes posible Que, que tendríamos que hacerlo O sea porque hay muchos países que lo, han, que lo han hecho. Entonces, si salimos, tenemos que salir bien. Si no, vamos a seguir dándole vuelta a esta cuestión. Van a cancelar, suponte, el tema del, del, del, eh, del referéndum, si queremos o no hacer, suponte, una nueva constitución van a retrasar de cualquier forma, suponte, eh, el cam los cambios que hay que hacer, digamos, para que no se sigan eh, repitiendo los platos, las personas. Y, y me pareció realmente de muy mal gusto ver a, a un senador hablando mal de un colega, ¿eh? O sea, cuando le dice, este está hablando pura de ¿eh? Y eso es porque se le quedan los micrófonos abiertos. Porque parece que son soberbios. ¿eh? Y justamente se les volvía a apagar el micrófono. Decir, y, es, y esa es la conversación privada. Yo no lo voy a hacer tranquilamente. ¿sí? Aunque no es bueno hablar mal de las personas cuando no están presentes, a mí me enseñaron eso de chico, nos castigaban en mi caso, si estábamos hablando de otra persona y, y nos mandaban todo el día a la cama, siempre nos decían, si no está presente la persona de la cual usted está hablando, eso es, ¿cómo se llama?, eh, cuando uno habla de otra persona, ¿cómo se llama?, ¿Copuchenteo o no sé, algo por este? Pelar. Pelar. Estáis pelando a la gente. ¿eh? Y, y era. No, no nos dejaron. Mi mamá tenía oreja, pero. Uy, está que de raro. Escuchaba desde el otro lado de la casa. Estaba escuchando que estábamos pelando. <risa> y nos, nos castigaba a todos. ¿ya? Entonces no nos acostumbramos a eso. Siempre, supongo que yo, alguien, si alguien me dice alguna cosa, es que tú dijiste, oye, no, yo le digo, no me pongas palabras en mi boca, porque si yo tengo algo que decir, te lo voy a decir en tu cara. No tengo que mandar a ningún mensajero, porque a mí me enseñan desde chico a dar la cara y decir las cosas cara a cara a las personas. Porque eso, toda esta educación te la enseñan en tu casa. ¿okay? Si nosotros somos el reflejo de nuestros padres, básicamente. Ellos nos enseñan a nosotros a hacer lo que somos. Y ustedes van a tener que enseñarle a sus hijos a ser como ustedes son. Pero, ¿cuál es la ventaja de ustedes? Que ustedes vienen, suponte, son, son la, la, el, ya el, suponte, la versión 4.0 de nosotros. Que tienen mucho, tienen mucho más mundo virtual ustedes aprenden mucho más rápido, las cosas se le quedan pegadas más rápido, entonces el proceso del aprendizaje, de la gestión del conocimiento es más rápido que a los dinosaurios, ¿cierto? Hay personas que son mayores que yo, que yo, yo les digo dinosaurios, estoy yo que estoy ahí intermedio porque a mí siempre suponte me gustó... Eh, porque me lo metieron en la cabeza no porque me gustaba, sino porque como entré a trabajar al el Banco Mundial y en la universidad estaba de moda el tema del medio ambiente, estaba de moda las computadoras estaba de moda todas esas opciones o sea, ingresé nomás a ese mundo y el Banco Mundial a mí no me contrataron porque yo era economista, me contrataron porque tenía conocimiento de un computador y supongo los dinosaurios que, que estaban en el Banco Mundial ni uno cachaba ni siquiera de un una, una Excel, no tenía nada de base de datos, no, no tenía ni y no, yo me manejaba, entonces, a... entonces entré en un programa de profesionales jóvenes. ¿Por qué? Porque llegué, llegué justo en el momento que estaba entrando todo este tema de, de, la, de, de, la, de la informática y, y los, los hombres que tenían hasta cuatro, cinco doctorados. Pucha, lindo, hablan de economía y la cuestión, pero no sabían ni calcular y hacer sacar promedio, ninguna cosa ni en Excel, no sabían cómo guardar la información, cómo hacer bases de datos para tener información rápida. Imagínate, en ese tiempo, estoy hablando mí. yo empecé en el año 84 y ya teníamos correos electrónicos, porque teníamos que comunicarnos con todas las misiones alrededor del mundo. Porque imagínate trabajar en el Banco Mundial y mandarse cartas. Pucha, estaríamos años tratando de que los países fueran más desarrollados. Entonces ellos metieron tecnología, tecnología, tecnología, tecnología, tecnología, tecnología, tecnología, tecnología y yo fui uno de los suertudos que logro entrar y pasar todas las pruebas que me, me hicieron. Entonces, eh, y más encima, cuando yo, cuando a mí me llamaron del Banco Mundial, yo todavía no había terminado mi carrera, me llamaron seis meses antes, me faltaba un semestre, y, y yo le digo a la, a la gerente de recursos humanos, le digo, no, no, no puedo, porque si yo sé, yo sé que si entro a trabajar al Banco Mundial, nunca me voy a graduar, porque es tan absorbente el Banco Mundial que no voy a tener tiempo de estudiar, no voy a tener tiempo de terminar mi carrera, déjeme terminar mi carrera y regreso. Me quedo, me quedo mirando así con una cara de diciendo eh, Está loco Bueno, ya, regresé el 3 de enero, me hizo. Yo terminé, me gradué, ¿no es cierto? No fui ni a mi graduación Porque esa cuestión de graduación no es lo mismo Me ponerte el goril, la, la toga Y todas esas cuestiones. No. me manden por correo Le dije, pérdida de tiempo es, Yo soy economista, entonces somos más prácticos Me manden por correo el diploma sí si eso es lo que me interesa Está colgado, ahí, atrás entonces <risa> lo ven atanto, a tanto, todo mi Los tengo colgados porque aquí en Chile como no creen en nada, yo tengo que poner mi diploma para que crean de que uno estudió. Porque dicen que es chanta. ¿no? Como aquí en Chile somos tan desconfiados, no creen en nada. Entonces yo voy a una oficina, pongo mi diploma ahí porque ahí están, ahí están, ahí arriba. Veanlo. O sea, Vean que son verdaderos estudiantes. Bien. Entonces, eso... Allá no se estila. Los gallos saben que tú... Si dices que eres economista... Es porque eres economista. Acá... ¿Cuánta gente...? El Gray, ¿se acuerdan de Gray? Sí, claro. Un chanta, po. O sea... Decía que era economista y... ¿Y a cuánta gente...? ¿Cuánta gente se, se Embaucó? Pues fue tremendo. Y ahora está suelto Eso no es ético No es moral Ese gallo Es un peligro a la sociedad y, y van a caer Muchos más porque eso Obviamente va a seguir él, Eso no se le quita Ya las mentiras Se las cree él mismo Pero bueno entonces eh, todo esto que nosotros estamos tratando de, de resolver es justamente porque ustedes como son eh, ad, rápidamente adquieren todos estos conocimientos eh, van a poder salir y van a salir más preparados que el resto de la gente porque, porque estamos hablando de temas del día de hoy. Ayer es pasado. ¿sí? Ya olvídense de que quedó la crema con el 18 de octubre, el, la, con, el, con el tema de la pandemia. Todas estas cuestiones van a pasar, sí, han pasado en la historia. Pero el ser humano siempre sigue luchando y sigue saliendo adelante. y Vamos a seguir avanzando y vamos a ser un país, vamos a ser un planeta desarrollado y todos vamos a tener distintas eh, formas de demostrar nuestros conocimientos. Algunos de una forma mejor, otros mal. Eh, ustedes son dueños de elegir el camino que quieren. Pero, <coughs> gestionar lo que saben, o sea, toda la información que está dentro de su cabeza, que la gestiona va a ayudar a, a usted a que hagan su gestión, Bien, porque ya sabemos dónde tenemos que ir arreglando las cosas. ¿Ok? ¿Qué aclaró este esta diapositiva? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Yo no por lo menos. No, profe. Estamos ok. No, okay. Yeah. Bueno, si tienen preguntas después también me las pueden hacer por WhatsApp, me pueden preguntar, cualquier cosa. Oye, acuérdense que tenemos dos personas que están con COVID, ¿eh? Así que, eh, no sé, vos, denle ánimo y fuerza para que salgan adelante. Ojalá que no sea muy grave, ¿ya? ¿Qué es la gestión del conocimiento? Se trata de un modelo de gestión que se centra en en el valor del conocimiento. Se focaliza en el aprendizaje de las personas y el desarrollo y la integración del conocimiento en el ciclo negocio, en base de un marco integrado por las tareas y responsabilidades asignadas a las personas, los procesos y la tecnología. Todo ello sobre la base de un modelo de gobernanza orientado a la mejora del rendimiento y la toma de decisiones. Peter Tracker afirmó el logro más importante de la gestión empresarial en el siglo XX fue la multiplicación por 50 de la productividad del operario. El logro que se requiere en el siglo XXI es semejante, pero en relación a la productividad del trabajo basado en el conocimiento. La gestión del conocimiento nos ofrece, nos ofrece el enfoque que nos permitirá alcanzar este incremento. Bueno, ¿qué es la gestión del conocimiento? Entonces, el párrafo dice, se trata de un modelo de gestión que se centra en la gestión del conocimiento. ¿Cuál es, es, la, cuál es el valor del conocimiento? ¿Qué es lo más importante de la gestión del conocimiento? ¿Cultivarlo, mantenerlo? ¿Cuáles son las dos cosas más importantes de la gestión del conocimiento? Yo le dije. Capital humano y responsabilidad social empresarial. Ah, excelente. Ok. O sea, eso, el modelo se centra en darle valor al capital humano y en la responsabilidad social empresarial. Okay. Entonces... Se foca en que nosotros aprendamos de las personas, que son el capital humano, y el desarrollo y la integración del conocimiento en el ciclo de negocio. Acuérdense que todos los negocios tienen ciclos: suben, bajan, suben, bajan, igual que la economía. ¿Ok? Y con, igual que cualquier. Eh, las acciones y suponte. Y, y todo. Todos tienen ciclo. Los terremotos, acuérdense, somos de cada cierta cantidad de años, nosotros sabemos que nos va a tocar un terremoto. ¿Sí o no? Sabemos que cada cierta cantidad de años Va a haber una recesión Sabemos que cada cierta cantidad de años Va a haber una pandemia ¿Okay? Sabemos que cada cierta O sea, es un ciclo Todo es un ciclo Tú naces ¿Cierto? Vas la educación primaria, te dan un certificado, vas a la educación secundaria, te dan otro certificado, después vas a la universidad o un instituto técnico, te dan otro certificado, sacas la licencia de conducir, te dan otro papelito, después te de casas te dan otro papelito, y haces un posgrado, te dan otro papelito, nace... Hijos, otros papelitos, después suponte trabajas mucho tiempo, te dan otro papelito, pagas los impuestos sagradamente, después suponte jubilas, te dan otro papelito, y al final del ciclo de nuestra vida, te dan un certificado de funciones de que murió en tal fecha. ¿Bien? ¿Okay? Ciclo. Entonces, tenemos que entender de que se repite. En todas partes del mundo es igual. No hay ningún país que lo haga de una forma distinta. Certificado de nacimiento, certificado de la función. ¿Bien? Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que ir en función a lo que ya está hecho. Antes, obviamente... No existía nada. Bueno, ahora hay lugares donde que tú vas, en África, yo les puedo contar por experiencia propia. Cero. Cero certificado de nacimiento, cero certificado de función, Nadie tiene nada. ¿Sí? Pero la mayoría de los países sí lo tienen. ¿Sí? Y vamos a llegar en un momento, de hecho yo me acuerdo una vez que me mandaron a la misión a, al Congo y, y realmente quedé sorprendido porque... Cuando llegamos allá, nos llevaron al, al Ministerio de Salud y preguntamos dónde están los certificados de nacimiento y, y ahí está, y era un galpón gigantesco, pero gigantesco. Ahí está, ahí está toda la información. Y entramos, había un señor negro, negro, un guatón gigantesco en un escritorio y vimos una montaña de papeles y ahí están todos los certificados de nacimiento. ¿Quién se iba a dar el trabajo? De separar certificado por naci de nacimiento por certificado. Eran millones. Eran millones de certificados de nacimiento. El banco lo hizo. Se dieron el trabajo de poner gente a ordenar esa cuestión y por lo menos tener una idea de cuánta gente y todo eso lo hicieron en forma, de una forma eh, informática. Escaneaban los certificados de nacimiento y con reconocimiento para poder su contexto, tomar la información y dejarla en una base de datos. Yo no quise, porque tomó casi 10 años hacer ese proyecto. Imagínate estar en el Congo 10 años me muero. Ya no he dicho que te pica ni cuestiones, no. están en pleno guerrilla y guerra, ¿no? Tengo, tengo ganas de vivir, dije yo. Así que manden a otra persona. Tengo cuestiones más importante que hacer. Pero no tenía ni idea, entonces no, no tenían ninguna gestión del conocimiento en, en, como país. Pero nosotros aquí, imagínate, que somos un país que, que nos creíamos los jaguares de Latinoamérica, los ingleses. De un día para otro desaparece lo hace. Y ahí estamos. Entonces, lección es. Que tenemos que hacer las cosas mejor en el futuro. Pero para hacer las cosas mejor en el futuro, ¿qué tenemos que hacer? Invertir dinero en el país, invertir dinero en la empresa, invertir dinero en nosotros mismos, en nuestra casa. Porque si no, no vas a avanzar. Y lo que uno, lo único que quiere en la vida, en lo personal, es obtener éxito o ser feliz. ¿Ok? Estoy tomando un curso hoy en, por internet, en la Universidad de Harvard, de moral, ¿okay? en los negocios, de la moralidad en los negocios. Y, y realmente me quedé sorprendido, porque supongo que eh, es bien, bien complicado el curso, porque eh, cuesta entender... La forma que, en que piensan los filósofos ¿ya? Y, y realmente eh, pero pero sí he sacado bastantes conclusiones en el cual antes no las tenía porque yo tomé cursos básicos de, de cómo se llama de, de filosofía pero nunca había tomado uno específico en ética ¿sí? y moral y ahí explican un montón de filósofos, como 400 años antes de Cristo. Y ellos hablan, en esa época, ¿eh? no, no hablaban del bien y el mal, sino que ellos simplemente hablan: si te causaba placer, era bueno. Si te causaba dolor, era malo. Y ahí ellos tomaban las decisiones del bien y el mal. ¿Sí? O sea, si tú te comías una torta y te causabas satisfacción y disfrutabas de la torta, entonces era bueno. ¿Qué? También, suponte que como no creían en el ser humano, o sea, en la vida, no creían en la vida, ¿qué? decían, bueno, yo decían ellos, se me preguntaban, cuando uno está muerto, no siente ninguna cuestión. Entonces eso es bueno, es placer. Entonces más vale estar muerto que vivo, porque cuando estás vivo sufres mucho. Qué loco, ¿no es cierto? La forma en que ellos pensaban. Bueno, después viene Platón, viene en, en la época moderna Descartes y todo esto otro, que se empiezan a cuestionar. No, no puede ser la no podemos medir la moral suponte, si estás muerto está mejor que estar vivo o sea, no la, la cosa aquí es entender de que suponte, si tú matas es malo, y si tú suponte, robas es malo y ese tipo de cosas tiene que tiene que ver con otra, otra escuela de pensamiento o sea, bueno, eh, claro, para ellos la vida era súper fácil eran pocos seres humanos, era, todo era más simple. Hoy día somos muchos y ahí es cuando se complica la cosa, porque todos tienen distintos puntos de vista. Todos estamos hablando de lo mismo, pero todo el mundo ve las cosas desde su punto de vista. Y tú la describes de acuerdo a lo que tú ves y ahí, y por eso que no llegamos a acuerdo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces eh, lo importante es que si nosotros queremos que lo que dice suponte este Peter Tracker, ¿alguien, ¿alguien lo había escuchado alguna vez? Mira, Peter Tracker, eh, este otro señor de las cinco fuerzas, Porter, eh, y, y varios otros más son de la misma época. ¿Sí? Y ellos fueron los que hicieron los mejores aportes en, en temas de lo que es el ser humano, relacionado con la economía y los negocios. ¿Sí? Cuando vino Michael Porter aquí a Chile, dio una charla, y dijo, mire, el problema fundamental que ustedes tienen en Chile es la educación. La educación es muy mala. Y acá en Chile saltaron todo y dijeron, no, ¿qué sabe Porter de Chile? ¿Ya? Y ahí quedó todo. O sea, nosotros, como nos creemos el centro del planeta, con, con los mejores centros médicos de todas partes, está ahí más no llego la fiesta, porque hoy día ya tenemos súper claro que no somos los, los mejores establecimientos de públicos que hay en el, en el, en el planeta, como el ministro. ¿Ya? Y, y todavía no hemos logrado, suponte, eh, establecer la una, una línea que se sostenga. Llevamos dos días en el cual suponte, ha bajado un poco, porque yo creo que se han puesto ya poco más fuertes en, la, en las restricciones de la gente sabe, Pero no lo van a poder controlar porque la gente necesita alimentarse el día a día y van a seguir yendo su ponte al mercado y van a seguir haciendo todas las cosas que, que, que hacen porque no, no, hay, no hay una fórmula, no han creado ninguna fórmula o solución para que esa gente pueda quedarse en la casa y no siga contaminando a más personas y 200 no sé cuántas eh, personas 275 fue el último la última cuenta yeah. entonces yo creo que es importante eh, siempre eh, tomar en serio a estos personajes que nos están diciendo mucho porque suponte si en el siglo pasado, ¿no es cierto?, eh, se logró multiplicar la productividad y después en el siglo XXI la relación de la productividad del trabajo basada en el conocimiento eh, va a alcanzar un incremento mucho más alto pero tienes, tienes que entender lo que se está haciendo o sea, si nosotros no si nosotros no estudiamos a Peter Tracker ¿okay? tampoco vamos a poder lograr lo, lo que él tenía en su cabeza porque es un genio ¿okay? fíjate que ustedes se pueden meter a YouTube poner a Peter Tracker poner a Mike, Michael Porter y el Michael Porter, ustedes lo han visto, las cinco fuerzas, digamos, de la, del mercado. Lo han visto, ¿no? Sí, bro. Lo han visto, o sea, no, no es alguien de que, de que no lo conozcan. A uh -huh. Peter Tracker yo creo que es más difícil que lo enseñen acá. Ok, no creo que lo ¿Ya? ¿Yeah? Pero si sí, tienen tiempo, busquen a Peter Tracker porque es súper interesante el gallo Eugenio. genio. Yo tuve la oportunidad, suponte, de tenerlo como profesor. Y eso para mí fue realmente, me abrió mucho la mente. ¿Ya? Entonces, ya se murió el viejo. ¿Ok? Ahora lo único que nos queda son ver los videos que tú puedes obtener. Yo me sentaba, suponte, en la universidad y... Me, me, me repetía el video y escuchaba, lo escuchaba una y otra vez, hasta que se me cae, la cuestión y, eh, Yo soy más duro de, de cabeza que ustedes. Ustedes, pum, le pasan un videojuego, le pasan un celular y, puf, Yo le tengo que decir a mis hijas que me, me programen todas mis cuestiones. Porque ya también no, no, me, no me seguí, eh, Poniendo al día con las computadoras, pensé que ya no iba no, no lo iba a necesitar, ¿ya? Pero sí lo necesité y cuando me di cuenta que lo iba a necesitar, empecé también a tomar cursos por, por eh, virtuales, porque sobre todo, hay cursos muy buenos. En Coursera tú puedes tomar cursos gratis, hasta de... De, la, de, de negocios satelitales o sea, es una cuestión sensacional yo he tomado muchos, muchos, muchos cursos por internet y ahí te vas dando cuenta como te vas quedando pegado acá estos seis meses suponte que yo tenía que estar, yo desde octubre que no estoy viajando me tuve que quedar acá en Chile ¿OK? entonces bueno, por fuerza me aburro, porque me, no, no, no hay muchas cosas que hacer acá. Entonces, me meto a internet y estoy tomando cursos, estoy haciendo miles de cuestiones. Mi señora me reta todos los días, porque me dice, oye, ya estáis con la computadora, ¿Ah? pero sí si es mi mundo. ¿ah? El único lugar de que yo tengo acceso, porque sé que es ilimitada esta cuestión, y me entero muchas veces de todo. ¿Ok? Estoy al día, entonces cualquier persona que me haga una pregunta, yo sé lo que tengo que responder. ¿Ok? ¿Les queda claro este punto? Ya. Sí, profe. Súper. Miren, la gestión del, del conocimiento es diferente. Se parece a lo que se habla acá, a la gestión de la información el Big Data Management, la gestión documental, la formación, la inteligencia con la gestión de la relación con el cliente, todos estos términos como que se asocian a la gestión del conocimiento, se parecen, pero no son la gestión del conocimiento. ¿okay? Porque la gestión del... estos son herramientas que te pueden ayudar a hacer gestión del conocimiento. Pero no son la gestión del conocimiento, porque la gestión del conocimiento ya sabemos, son capital humano y el... ¿Qué más? Responsabilidad social y empresarial. Excelente. Ya. Bueno, ¿por qué es necesaria? Uno, porque suponte yo les dije desde un principio que había que invertir en tecnología. ¿Por qué hay que invertir en tecnología o invertir en la empresa? Porque tienes que invertir en los costos en el valor agregado y en los precios, para hacer una buena gestión y hacer que tu empresa crezca. Tienes que reinvertir el dinero en tu propia empresa para que puedas lograr el nuevo paradigma de los negocios que es corto valor agregado precio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio de las rentabilidades? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, es necesaria para cualquier organización en la que el conocimiento sea un recurso clave. Actualmente son varios los factores que hacen necesaria la gestión del conocimiento. Uno, la tendencia hacia una economía basada en el conocimiento. La economía basada en pura producción industrial pierde cada vez más importancia. Actualmente el valor de las organizaciones radica en su capacidad para generar, actualizar y aplicar su conocimiento para aportar valor a sus clientes. El conocimiento ha, pausado, ha pasado a ser uno de los recursos más claves de la organización, las Compañías que sobrevivan serán aquellas que mejor gestionen este recurso. La capacidad de innovación se hace cada vez más necesaria para garantizar la adaptación a un entorno en constante evolución. Sobrevivirán que sean capaces de aprender más y más rápido y de la forma más eficiente. La internacionalización de las empresas genera la necesidad de identificar y compartir el conocimiento clave para no repetir los errores de agregamento. El envejecimiento de la población en Europa y en muchos otros países incrementa el riesgo de la pérdida del consumimiento acumulado por las actuales generaciones en activo. ¿Sí? Miren, eh, son las 12.15. Esta vamos a dejar en esta... Eh, en esta diapositiva. Y la vamos a explicar en la próxima clase... Eh, detalladamente. ¿Les parece? Ya, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a las anteriores? ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría repetir o cómo se deletrea el, el apellido de Peter para buscarlo? El que sí. fue su profe. Sí, te lo voy a decir inmediato. Es D. R-U-C-K-E-R. -E ah, ya. Yeah. Ya, prefiero. Ya. Okay. Yeah. Y lo otro, eh, ¿ustedes esas clases que toman en Harvard eh, son muy caras? Son gratis. ¿Son gratis? ¿Y cualquiera las puede tomar? Cualquier persona puede tomar. Pero yo te, me a... yo te recomiendo... Yo te recomiendo que te metes. Es que hay dos... Hay dos... Hay dos... Eh, hay dos, suponte, eh, dos, se los voy a poner en, eh, en el WhatsApp, ¿ok? Uno se llama Coursera y el, el otro es eh, Education X, que es del MIT, ¿ok? Y ahí tú te puedes meter a, a todas las universidades que están haciendo las clases en español, en italiano, en alemán, en cualquier idioma, ¿okay? Y tú tomas el curso que suponte... De, Tú Ahora, si tú quieres un certificado, porque hay mucha gente que hoy está tomando su monte de las clases que les corresponde, en distintas universidades pagas 300 dólares y eso te lo dan como crédito y te lo reconoce la universidad como un suponte, curso válido para que tú puedas graduar. ¿Okay? Pero si tú lo quieres como información, van a certificar solamente que tú tomaste ese curso, pero no te van a dar crédito. ¿Okay? Es como hacer un diploma. Ya, yeah, profe. Okay. Yo les voy a poner el, el, el, ¿cómo se llama? Te tienes que registrar. Okay. Y te van, a, te van a mandar un correo en el cual te, te dicen, ya, usted está aprobado. Pum. Entonces, tú tienes la opción de hacerlo el curso por conocimiento, para avanzar tu conocimiento, y el otro, suponte, ya cuando tú quieres pagarlo. Te sacan una foto, tienes que mostrar una cédula de identidad tuya y ahí ellos hacen con, con reconocimiento, hacen el match de tu cara con, el, con tu cédula de identidad y certifican de que tú eres realmente la persona que está haciendo el curso. Y cada vez que tú te metes al curso, ellos saben que eres tú. Pero yo tomo los cursos sin... No necesito más diploma, o sea, yo los tomo por, por eh, gratis. así que les voy a mandar los dos links ya, profe, gracias ¿les parece? ¿alguna pregunta más? nada, profe ¿nada? Uh -uh. ok, bueno, entonces nos vemos el día lunes ok ya yep. Cuídense que estén muy bien. Igual usted. Sí, ustedes. Chao, chao profe. Por la... no, profe, que esté bien. Chao, chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chico, chao, profe. Bye. Bye. Gracias. Chao. chao, profe. Chao, profe. Chao.